Pero, que te gustan los números que le gustan los números y el baile ah, okay. Okay, <risa> sí, sí. Añón. hola cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy también yo soy Hanna, tu coreana favorita hoy tenemos a un invitado muy muy muy súper especial un invitado que le gustan los números y el baile un invitado latino invitado <risa> hola a todos me llamo jorge peña yo soy el invitado latino del día de hoy de colombia De Colombia. bueno soy de colombia tengo 31 años actualmente trabajo en el departamento de contabilidad de una empresa multinacional de idiomas en el extranjero una multinacional de estudios e idiomas en el extranjero muy famosa que se llama IEF. nos puedes contar cómo llegaste a corea ya llevas como 8 años es una historia pero bastante larga. larga, sí, pero para resumértela, hay un dicho en coreano ah. En español sería más o menos como si mi amigo se vota del puente yo también me voto ¿Cómo, ¿Cómo se traduciría exactamente? Bueno, exactamente me fui para Gangnam siguiendo a... siguiendo a mi amigo, a mis amigos Yo terminé en Corea del Sur porque una amiga colombiana decidió venir a estudiar coreano aquí en Corea y Yo tenía un plan de ir a Nueva Zelanda a estudiar inglés pero entonces inglés como que todo mundo habla y en mi caso quería un idioma diferente aunque todo el mundo me decía para que estudia coreano. Claro, ¿Qué vas a hacer con el coreano? Sí. Me imagino que en ese entonces casi nadie conocía Corea o hablaban no, coreano, ¿no? Nadie conocía coreano. BTS no existía. Nadie habla coreano. Cuando llegué aquí a Colombia de nuevo, es un idioma muerto que no va a poder utilizar. Y en realidad me vine con todas esas preocupaciones uh -huh. de que efectivamente tal vez no lo voy a usar nunca en mi vida, pero pues uno a veces hace decisiones uh -huh. sin fundamento Pero ya lo loco, pero terminé. Tenías mucha como duda antes de venir pero solo viniste con las ganas de aprender coreano exacto y yo hacía taekwondo entonces Mi mamá también hacía taekwondo ¿Ah, sí? Sí. Yo me acuerdo que cuando era pequeña me llevaba a sus clases de taekwondo ¿Ah, sí? Y por qué decidiste quedarte a vivir aquí cuando yo llegué la primera vez a corea yo vine eh, por mi cuenta yo trabajé en Colombia pero una cosa que me disgustó mucho al venir fue que como yo venía por mi cuenta con plata, dinero propio yo estudiaba junto con estudiantes que eran becados Ajá. y los estudiantes becados no estudiaban me daba mucha rabia que les pagaban todo hasta inclusive la manutención claro. mensual y yo los veía y no estudiaban y no aprendían coreano, o sea, como que no se esforzaban tanto. Pero lo tenían fácil. La, exacto. Eso me hizo querer devolverme otra vez. Al principio, en realidad, yo no vine con planes de quedarme a vivir aquí en Corea, pero todo se fue dando. En resumen. Yo vine a estudiar un año de coreano, luego me volví a Colombia, terminé mi carrera, luego apliqué a la beca KGSP. Y esta fue con la que vine aquí a Corea. Cuando me gradué, yo hacía muchas traducciones en eventos internacionales de español a coreano. ¿Aquí? Uh -huh y eso fue lo que me ayudó a conectarme con diferentes empresas y una de esas empresas antes de graduarme fue la que me ofreció un trabajo, vine solo para estudiar y me quedé aquí viviendo porque ya, en realidad... Uh -huh. Pero escuché que obtener esas becas es un poco difícil ¿no? ¿O porque no las dan a muchos Son muy poquitos cupos que dan, por lo menos para Colombia son apenas ocho cupos uh -huh y lograste conseguir la, la beca es algo para decirlo con orgullo ¿Aceptados? entre, entre esos, esos ocho porque siempre recibo bastante preguntas de cómo conseguir las becas quieren venir muchos a estudiar o a trabajar aquí habían muchos requisitos o cosas que tenías que cumplir mira que yo siento que antes uh -huh. era un poquito más fácil porque corea no era tan famoso uh -huh. Menos competencia Había mucho menos competencia que ahora No existía ni TikTok tampoco ni Como no era tan famoso Corea Yo creo uh -huh. que para ese momento era mucho más fácil aplicar Ahorita hay muchísima gente que quiere venirse a Corea con esta beca Ajá. Me imagino que ahora como que es un poquito más estricto Más difícil de venir Así que tienen que prepararse si quieren venir <risa> Prepararse, ¿no? Y ahora que me dijiste que viviste aquí como 8 años Pero al principio tenías muchos choques culturales, ¿no? En realidad cuando yo vine La mentalidad que yo tenía era que tenía que aprender todo desde el principio yo, uh -huh. y simplemente no criticar sino simplemente hacer como lo hacía todo el mundo uh -huh. al momento de ir a Corea yo siento que no hubo mucho cho choque cultural por eso porque yo estaba súper abierto de mente uh -huh. y como ¿Y quería preparado? Uh -huh. no sabía con lo que me iba a enfrentar pero aunque alguna cosa me molestara no iba a ponerle peros y no iba a rechazar ese uh -huh. tipo de cosas sabes que me dio choque cultural cuando volví a Colombia Ah, Corea. <risa> sí. Sobre todo en dos cosas. La primera fue en la comida. Los coreanos siempre comparten la comida porque están enseñados a comer juntos. Sí, por ejemplo, incluso ahora no tanto por el COVID, pero por ejemplo, de la misma sopa. La misma sopa. La Todos comen y cucharean ah, de la misma. En los restaurantes o en las casas siempre hay panchan. Son los acompañamientos que vienen junto con toda la comida y, uh -huh. y si se acaba el banchan simplemente ponen más y siguen comiendo. Sí, gratis. O sea, uh -huh. es prácticamente comida ilimitada. Uh -huh. No es ilimitada, pero se siente como si fuera comida ilimitada. La forma en que lo comparten los colombianos, hay una cierta cantidad de comida y se comparte con todo el mundo, pero cada quien tiene su parte. Ah, ¿es así? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pedimos un pollo. Uh -huh. Y sabemos que tal vez dos presas para cada uno. Y nadie come más de dos presas porque si uno come más, pues le quita al otro. Ah, oh, pero se anuncian antes de comer o uno ya sabe. <risa> o sea, es como más... No es que tengamos... No es que te digan, yo como la pechuga y tú la pierna. La que reparte y se encarga de que hayan partes iguales. Que uh -huh. uh -huh. los coreanos comparten y simplemente cogen y cogen y no están pensando como, claro. Hannah se comió tres y yo me comí dos. Aunque por dentro sí lo están pensando. ¿Sí? <risa> Sí. ¿En serio? Pero yo pensé que no. O por ejemplo, cuando vas a comer carne así entre amigos, queda un pedazo. Bueno, queda un pedazo, pero ese también es por cultura siempre lo dejan ahí, ¿no? O como que nadie se quiere comer el lado el tema el Cuando yo era más, pe... cuando estaba en adolescencia, en la secundaria, siempre quedaba un pedazo de algo y nadie lo tocaba entre mis amigas. Y yo no sabía por qué. Y una vez pregunté, y es como un rumor, como un dicho que dicen entre mujeres, en la que se come el último pedazo, engorda todo, to todas las calorías. Es como que se lleva todas las calorías que hemos comido. Eso decían, pero no, no sé. Pero bueno, mi choque fue ese, porque los coreanos comparten de la misma, pero no comparten en cantidad. O sea, simplemente todo el mundo come, come, come, come. Y si se acaba, pues piden más y siguen comiendo. Ah, entonces tú llegaste a Colombia y estabas como comiendo. Comiendo, comí, Pues todo el mundo, ole, Jorge, pero está comiendo la comida. Y yo, como, ay, pero los colombianos pelean por comida. Eso fue muy coreano, ay, también como yo sentí ajá. que los colombianos peleaban por la comida o sea ajá, se, como que lo sentiste como muy chorrane, muy ah, como ah, muy envidiosos o sí sea, muy tacaños o sea, ah, es tacaño que tacaño de la comida claro están como dos para ti dos para ajá. mí Ay, o sea entiendo. sí comparten pero con recursos escasos es ajá. decir la comida es cierta cantidad y más de eso como que no pedimos otro choque cultural que tuve de venir a Corea era bañarse bañarse en casa de los amigos yo a casa de mis amigos, Jorge vaya bañese, me decían, Yo pero pues vengo de visita, ¿cómo voy a bañar en, en su casa? <risa> pero yo no caía en cuenta que cuando los canales dicen bañarse, era lavarse los pies, mm, se lavan mucho bien. los pies, yo creo que es porque uno entra descalzo. Creo que también lo tenemos como de costumbre, eh, yo noté mucho que, no sé si en otros países también, pero que en Latinoamérica algunas familias no tienen la costumbre de, de bañarse todos los días. ¿Sí? Sí, escuché que sí. O si no, al lavarse el cabello, al menos. Ah, tal vez el cabello sí, no se lo bañas. Sí, entonces, pero en Corea hay, incluso hay personas que se bañan como dos veces al día. Yo baño dos veces al día. Día y noche. Entonces, sí. creo que por eso ya es como costumbre, es algo obvio que en las noches antes de dormir te bañas, te lavas. A mí eso me da un poquito porque primero no quiero bañarme en casa ajena, ajena y segundo porque se me hacía muy incómodo como llegar a la casa de mi amigo y uh -huh. entrar como si fuera a mi casa a bañarme. <risa> Cuando va a la casa de mi amigo lo que tenía que bañarme eran los pies, pero yo. Bueno, era una confusión. Yo, eso fue. Yo no sabía ni qué hacer. Yo entraba al baño y como, ¿qué hago? Me <risa> se quedaba sentado sí. ahí uno, pretendiendo que te bañas. Abrimos la llave y dejamos y te correr. La... Un poquito de cabello y salías. ¿no? Era, bien, era bastante en tener que bañarse. Luego te acostumbraste y lo hiciste. No? Si, sí, ahorita ya es ahora ya uh -huh. te, bañas. te bañas o, o pretienes. No, no, me baño no. así. me baño ah, ahora sí. aunque tal vez estaba pensando que era su forma de decirme que me huelen mal los pies. O, o tal vez, te, ¿qué, ¿qué frase te dijo? Shitkoa, no te no, dijo. Chicoa. Es que Shitkoa también puede significar como lavarte los dientes, lavarte ah, la sí? cara. Sí, o tal vez. Igual yo no tengo serpientes en la casa de mi amigo. ¿Y cómo <risa> ibas a dormir? No, no, yo no iba a dormir. O sea, ah, ok. Yo iba de visita. Y es me decían que me chico ahí, entonces yo como. O tal vez que te laves las manos. Se las manos. ¿Fuiste alguna vez a Bugoktan, Sauna? Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Cultural, ¿no? Eso también es un choque cultural porque los, especialmente los hombres, tienen una creencia y es que si yo quiero ser mejor amigo uh -huh. contigo, si tú fueras un hombre, ¿no? Uh -huh. Tengo que ir. A un sauna contigo. Llegar al punto de ver a mi amigo desnudo es como ya confianza. porque ¿Qué? te vi <risa> Que suena muy mal. ¿No suena muy mal? Tal vez no era un amigo. No, o sea, todos. Al momento de que yo voy al, al sauna con mi amigo, ya es mi amigo. Que me tiene totalmente confianza. Exacto. Pero a mí no me gustaba porque no estaba acostumbrado a tener que ver otra persona desnuda claro. así de la nada. Uh -huh. ¿Alguna vez fuiste? Fui con mi amigo japonés. En Japón también tienen esta Esa costumbre. esta costumbre uh -huh. y siempre todos se iban al sauna y yo decía no, yo sacaba las cosas. O sea, no es que no puede. Y no iba hasta que un día yo dije bueno ya ya en serio después de ser amigos como por ocho nueve meses yo dije bueno ya. Ya me puedo mostrar. <risa> Ya es, hora. ya es hora. Cuando salimos nos quitamos la ropa uh -huh. y entonces como a mí me da mucha pena yo tapado y me digo, ah, quítese las manos que la gente lo, lo mira más. Eso sí, te <risa> van a mirar más. Llamando la mal. atención. Ahora, entrando a, a un poquito al tema del trabajo, el no dominar el coreano. ¿El idioma coreano es como una dificultad, un, algo que impide trabajar y vivir aquí en Corea? ¿Sientes que es necesario? No, para vivir no creo que sea necesario hablar coreano porque en realidad hay muchos extranjeros que viven aquí por años sin hablar una palabra de coreano y mm -hmm. viven bien. ¿Con inglés? Uh -huh. En Seúl hay muchísima gente que habla inglés, entonces es fácil hacer su vida y poder vivir por muchos años sin tener que hablar el idioma y poder tener una vida decente uh -huh. y sin problemas. Pero para trabajar, mi recomendación es que es mucho mejor hablar coreano. Y en muchos casos, si no es una empresa así internacional, yo creo que sí va a ser necesario, ¿no? Esa es la otra, depende del tipo de empresa, por lo menos. Si es una empresa multinacional, no creo que sea muy necesario, pero si es una empresa estrictamente coreana, definitivamente hablar coreano es una necesidad. Por ejemplo, ¿en tu empresa usas coreano? En mi empresa soy el único extranjero, entonces. Uh -huh. Ah, eres un único. Ajá. Eh, aunque es una empresa multinacional, todas las comunicaciones dentro de la empresa son en coreano. Algunos amigos extranjeros me dio el, com el comentario de que es un poquito difícil de hacer amigos si no hablas coreano. Que creo que muchos coreanos como que no se sienten con mucha confianza para hablar coreano, es para hablar inglés. Que... Sí, mucha gente pensaría que es porque los coreanos son como que ponen un muro con los extranjeros, y no es por eso sino es porque tienen miedo a hablar en inglés. Por ejemplo, cuando fui a Latinoamérica, una de las cosas que me gustó mucho es que la gente, aunque no sepa inglés, simplemente habla, así, quieren tratar, quieren tratar de hablar, pero aquí en Corea siempre están como pensando si está bien o no, y quieren hablar lo perfecto. Entonces creo que por eso tienen como un poquito de temor. Les da miedo acercarse a las personas, les da miedo tener que acercarse a esa persona en otro idioma, y cometer algún error. Cometer un error mientras habla Por eso es mucho mejor que si van a trabajar aquí hablen en coreano porque eso implica que no los van a hacer aparte uh -huh. y que van a en serio ser parte de una empresa y van a tener un buen ambiente laboral. Ahora, ¿qué haces en tus tiempos libres normalmente fuera de tu tiempo de trabajo? Ya sabes. ¿Te gusta mucho bailar, no? En diciembre, yo te conté, en diciembre por lo general los colombianos o en mi familia hacemos fiesta. Uh -huh. Yo tenía que bailar con todas mis primas, todas mis tías y a mí no me gustaba. ¿No te gustaba bailar? <ríe> me gustaba bailar, yo odiaba las fiestas, pero bailar fue pues, después de un tiempo que yo dije, bueno, sí, ya bailar es como chévere. Ya le agarraste el gusto. <ríe> le agarré el gusto, pero la cosa es que en Corea nadie baila. No hay fiestas, bueno, sí hay fiestas, es que no sé cómo decirlo. Es que aquí creo que tienen otro concepto, por ejemplo, las discotecas o las fiestas, escuche que no van mucho para bailar. Esa es la otra cosa. Obviamente si hay fiestas y si hay discotecas, pero las, eh, las personas que van, por lo general las discotecas es para buscar una pareja. O si no, también cuando están tomando, es más para comer y tomar, no para bailar. Exacto, los coreanos no toman ni bailan, entonces... Claro, y tú querías una oportunidad para sacar tu talento de baile. <risa> Yo quería otra vez sentir lo que sentía uno en Colombia cuando van a una fiesta y es disfrutar el momento, pasar la chévere con los amigos y... Bailar. Y ahora veo que bailas bastante, ¿no? Pero es por eso mismo, porque no hay forma, entonces yo decía, si quiero bailar, la única forma de hacerlo en Corea es ir a academias de baile y mi tiempo libre lo dedico a bailar y a... Sí, a bailar. Por lo general hago Afrodance, uh -huh. que es música afro, o sea, de África. Uh -huh. ¿También bailarías K-Pop? Entonces, de tú. BTS, vamos, vamos. Ahora, por último, ¿qué recomendarías a las personas que quieren venir a vivir, a trabajar o a estudiar aquí a Corea? Porque como de alguna forma eres como son de que viniste, ¿no? <risa> Lo que les recomiendo es aprender muy bien el coreano. En general, la experiencia de vivir en Corea es buena. Uh -huh. Creo que los choques culturales se podrían reducir si la gente hablara más coreano. Claro, podrían entenderse un poco más, ¿no? Exacto, porque vienen con la mente y la cultura de su país a querer que todo el mundo los trate aquí de la misma forma en que los tratan en su país, cuando en realidad pues vienen a otro país con una historia diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente. Y una cosa que tiene el coreano es que por medio del idioma se transmite yo creo que el 80 90% de la cultura. Sí. Aprender coreano, ver muchas series coreanas también, ¿no? Sí. Bueno, lo de las series yo nunca lo apliqué, pero... ¿Cuál, ¿Cuál fue tu mejor método para aprender coreano? El mejor método para aprender coreano fue trabajar en algo en donde yo tuviera que usar el coreano. Ah, o sea, de, de frente te metiste al... al... El trabajo. el trabajo. Exactamente. Sí, yo siento que sí, para cualquier idioma eso ayuda mucho. Por ejemplo, a mí también me ayudó mucho aprender español, hablarlo con las personas que hablan español. Entonces, creo que conversar con las personas nativas de ese idioma ayuda muchísimo. Pero pues hay muchas otras opciones. La mía fue trabajar, Ajá. pero por claro. medio de dramas, como dijiste. Hay muchas hay formas, muchas formas sí. sí. Bueno, eso fue todo de esta entrevista de verdad muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en, en esta entrevista súper súper improvisada sí. muchas gracias fue un día de preparación ana me contacto anoche. <risa> anoche en la madrugada <risa> yo creo, a última hora jorge te voy a hacer unas preguntas <risa> Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por contarnos un poquito de tu historia. Entonces nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por vernos hasta el final de este video. Cuídense mucho. Los quiero y cuídense. Ana, dulce. ¡Año! Cuídense y cuídense.